Hola, ¿te gustaría hacer este arbolito? Soy Rosalba López, manualista, y hoy te voy a enseñar a hacer este lindo cubre switches en forma de arbolito de navidad. Será una linda decoración que adornará muy bien tu casa, y si quieres hasta la podrás vender. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, este, Mundo Rosy, si aún no lo has hecho, a que active la campanita de notificaciones, a que le des me gusta al video y a que me dejes un comentario. Vámonos entonces al tutorial. Los materiales a utilizar son los siguientes, vamos a utilizar papel para nuestros moldes, paño sí verde, café, blanco, estampado, este es opcional para la bufanda o si no también le podemos colocar cordón, vamos a utilizar millaré, un trozo de guata, adornos variados, pepitas para los ojos, la variedad de hilos y este hilo para bordar. También vamos a utilizar cartón y algodón siliconal Como herramientas tenemos la silicona líquida o fría, la silicona caliente de barrita, marcador, tijeras de papel y tela, alfileres y agujas y metro. Tenemos ya nuestras piezas cortadas, entonces vamos a coser. Tenemos lo que es el arbolito, el gorro, los guantes, tenemos la base o tronco del árbol tenemos el borde del gorro y tenemos también la guata y el cartón recuerden que este cartón y la guata van 5 milímetros más pequeños que el arbolito que hemos cortado en pañolense todo para que se nos facilite más la puntada de pestón que le vamos a hacer al borde vamos entonces ahora antes a bordar lo que es la boca y a pegar los ojos los ojos los hemos cambiado por pepitas blancas las pepitas negras no se verían igual va a suceder con los hilos de bordar ya no vamos a bordar con el negro sino que vamos a bordar la boca con el hilo blanco antes de hacer la puntada filete vamos a bordar la boca pero primero vamos a colocar la guata detrás de uno de los frentes en paño lenci para que al momento de bordar y pegar los ojos nos quede como con la sensación de que ha quedado un poquito acolchonado estos ojitos introducimos la aguja pegamos una pepita y lo mismo vamos a hacer con el otro ojo ya hemos pegado un ojito ahora vamos a pegar el otro es muy sencillo con hilo resistente lo podemos hacer y pasamos la aguja al revés de la costura y rematamos. Para bordar la boca vamos a utilizar el hilo blanco. Vamos a empezar desde el revés y lo primero que vamos a hacer en la comisura de la boca es hacer como una V y luego ya empezaríamos a bordar, lo vamos a hacer con la puntada cordón cuando ya tengamos los ojos pegados y hayamos bordado la boca entonces vamos a pegar por todo alrededor con puntada fileta antes de eso lo que vamos es a hacer como una especie de sándwich vamos a colocar la parte trasera el cartón y la parte delantera que ya está con el guata yo les aconsejo que para esta labor pasemos una basta que nos ayudará a que todo nuestro trabajo nos quede más pulido miren se trata de esto, de pasar un hilván o basta por todo alrededor para que luego se nos facilite mucho más hacer la puntada filete y sobre todo nos quede muy pulido para que la labor no se nos mueva durante la elaboración de la puntada filete. Miren, es muy sencillo, se trata de hacer toda esta basta para que nos podamos poner a hacer la puntada filete con toda tranquilidad. Lo vamos a hacer por todo el borde hasta terminar en el otro extremo. Vamos a coser entonces todo el arbolito con puntada de filete y también le vamos a hacer puntada filete al gorro. Al borde del gorro a los guantes y al tronco y vamos a coser todo y lo vamos a listar todo bueno ya tenemos todo cosido y así es como nos ha quedado tenemos acá todo el arbolito ya cosido el tronco va que va en esta posición tenemos el gorro también tenemos el bordecito del gorro, tenemos los guantes y a los guantes les hemos puesto también estos puñitos que se me había pasado por alto decírselos. Vamos entonces ahora antes de ensamblar a pegar este adorno por todo el arbolito. Bueno vamos a empezar por este extremo y lo vamos a hacer con la silicona caliente con mucho cuidado colocando muy poca cantidad y teniendo mucho cuidado tanto de no quemarnos como de estar quitando los sobrantes que nos queda de eh, estirar la silicona que nos quedan como unos pelitos. Bueno, aquí ya terminamos, ya lo hemos pegado por todo alrededor como ustedes han podido observar y estamos muy atentos de quitar todos los residuos que nos quedan de silicón. Cortamos acá y continuamos, como ya lo verán, vamos a continuar pegando todas las partecitas. Vamos a continuar acá con el gorro, pegamos lo mismo con mucho cuidado. Pegamos el gorro y a continuación vamos a pegar el bordecito del gorro. Continuamos pegando en este caso la borlita, miramos bien dónde nos queda bien colocada, porque una vez que untamos nosotros la silicona muchas veces no podemos cómo reparar los errores, entonces nos fijamos muy bien cómo va a ir cada parte para que lo hagamos con mucha seguridad. Ponemos el adorno en el bordecito del gorro, Y luego entonces continuamos también pegando la nariz. La nariz la he hecho yo misma en porcelanicrón y la he partido a la mitad para poderla colocar de manera plana. Como es un cubre switches de pronto al manipular, prender o apagar el bombillo correspondiente nos llevamos la naricita al ser de volumen. Entonces la he hecho a la mitad para que me quede ajustada al arbolito. y siguiendo con la decoración vamos a decorar la parte central del switch esa parte la teníamos para este momento para ir haciendo la decoración en orden entonces también con silicona y el mismo adorno que colocamos en todo el borde vamos a adornar la parte central Bueno, paso a seguir pegar los guantes y pegarlos con el bordecito que le hemos hecho. Entonces ponemos un poquito de silicona. Pegamos el bordecito blanco que nos sirve a manera de puño y pegamos ambos guantecitos en el árbol teniendo en cuenta el derecho de cada guantecito tenemos que fijarnos en el dedito para que el otro nos quede enfrentado y no nos vaya a quedar para el mismo lado. Hacemos el mismo procedimiento, pegamos el bordecito blanco o puño y luego pegamos cada guantecito al árbol. Ya por último entonces nos queda pegar el tronco, que vienen siendo como los piecitos del árbol, silicona y pegamos del bordecito. Ya hemos terminado entonces de ensamblar todas las piezas que lleva nuestro arbolito, ya queda de manera opcional si ustedes le quieren colocar bufanda, bien sea de tela o un cordón. Yo he optado por esta opción en bufanda de tela, es una tirita que tenía a cuadros, la he anudado y la he asegurado con silicón, así nos queda nuestro arbolito cubre switches. ¿Cómo te pareció? Fácil, ¿verdad? Es que un adorno tan útil lucirá perfecto en cualquier lugar de tu casa o hasta en tu lugar de trabajo. Recuerda que el cartón y la guata van 5 milímetros más pequeños que lo que va el paño -lensio. Esto te va a ayudar a hacer la puntada festón con mayor facilidad. No es sino que ensamble las piezas, armes y ya tienes listo tu arbolito cubre switches. En la caja de descripción del video te dejo los moldes y te dejo mis redes sociales para que sigas. Nos vemos en el próximo video.